Hola, ¿qué tal amigos? Un saludo bien especial para todos ustedes, amables cibernautas en cualquier parte del mundo donde se encuentren. Bienvenidos al canal OZ Producciones. En esta oportunidad estamos aquí con una gran intérprete, una gran cantante, una gran vocalista, una gran compositora, un puño excelente dentro de la composición de la música popular. Les hablo de Diana Santa Cruz a quien saludamos con cariño, porque está lanzando por estos días su canción más reciente, Aleluya. Hola Diana, ¿qué tal? Un saludo bien especial para usted. Bienvenida a OZ Producciones. Hola Otto, yo estoy muy bien aquí en mi casa, muy contenta, feliz de estar aquí en tu canal OZ Producciones. Gracias por la invitación. ¿Cómo es encontrarse con Aleluya? Una canción que ha sido versionada en diferentes voces y que usted la lleva precisamente por estos días a todo su público y a todo el mundo con una voz excelente y una interpretación fabulosa. Sí, Otto, mira, esta canción, Aleluya, es una canción que tiene muchas versiones. Originalmente la música y letra fue de Leonard Cohen y es una canción que siempre me ha gustado muchísimo. Eh, una tarde, en estos días de cuarentena, mi esposo me sugirió hacer una versión de esta canción y pues me inspiré eh, en esa situación difícil que estamos viviendo en este momento eh, con el objetivo de tocar corazones como es mi, mi lema tocando corazones esa es la idea, tocar el corazón de las personas, de pronto eh, motivar un cambio en ellos y también eh, inspirarlos para hacer eh, diferentes cosas en sus vidas, diferentes cambios el video fue el montaje, realización de Javier Zapata, mi esposo, y bueno eh, se, se, se, se tuvieron en cuenta muchas imágenes reales eh, de toda esta situación que estamos viviendo para poder llevarlo a cabo Sin duda Diana, un video fabuloso muy lindo, muy bien logrado muy bien editado, saludos a Javier Zapata otro de nuestros cantantes colombianos que ya triunfa con sus canciones y bueno, le quedó muy bien producida la canción, el video Diana, ¿qué críticas ha recibido sobre esta canción, sobre su interpretación? Bueno, Otto, realmente yo estoy muy contenta, muy satisfecha con eh, la forma en la que las personas que han escuchado la canción, que han visto el video, lo han recibido. Eh, críticas negativas, afortunadamente, hasta el momento ninguna. Por el contrario, han sido críticas muy positivas a las personas a través de redes sociales, me han contado todo lo que han sentido, lo que han percibido a través de esta canción y a muchos los ha llevado al llanto. Creo que es, algo que es algo muy valioso realmente saber que esta canción toca realmente los corazones de las personas. A pesar de la situación que estamos viviendo, es importante ver que las personas se motivan a hacer cambios en sus vidas, a reinventarse como han dicho tantos, a buscar nuevas soluciones para seguir adelante siempre. Sin duda que tenemos que dejar muchas cosas atrás, entre ellas la envidia, el egoísmo, el estar pensando siempre lo contrario eh, y sobre todo con, con odios que no sirven absolutamente para nada. Diana, eh, usted siempre se ha vinculado con la música popular, eh, le gusta demasiado, eh, por supuesto tiene muy buenas obras con este género musical, pero le queda muy bien este estilo de balada, esta interpretación. Eh, ¿Dejaría aparte un poco la, la música popular para adentrarse con este género o cómo lo, lo quiere tomar? Bueno Otto, la verdad es que yo no descarto la posibilidad de incursionar en este género musical. Eh, he recibido mm, muchas eh, críticas positivas al respecto. Uh, muchas personas están de acuerdo con que mi voz se luce mucho más en este tipo de género musical y bueno, a mí me encanta, me apasiona la música en general yo eh, a lo largo de mi vida, en el transcurso de mi vida he cantado muchos géneros y, y este es un género muy bonito que inspira, que toca muchísimo um, pero la popular, la popular también está en mi corazón la música ranchera mexicana, la música popular colombiana Definitivamente creo que me ha permitido expresar muchos sentimientos, no solamente míos, sino también de Javier Zapata y de otras personas. Y claro que sí, en la composición eh, de la música popular yo voy a seguir eh, incursionando. Um, Javier Zapata y yo tenemos un trabajo, tú sabes... Uh, le cuento un poco a tu audiencia, es un trabajo eh, de música popular de 11 canciones inéditas, todas son composición mía, um, y, y está ahí para que ustedes lo vean, los invito para que visiten el canal eh, de Javier Zapata, arroba Javier Zapata Popular, y vean este trabajo maravilloso que hemos venido realizando con él. Pues Diana, les deseamos muchos éxitos en este nuevo trabajo musical mancomunado que usted ha hecho con Javier Zapata. De verdad, de corazón y del canal OZ Producciones y seguramente de todos nuestros cibernautas que se suscriben cada día más y más a nuestro canal. Muchos éxitos. Mi querida Diana, ese mensaje que podría dejar esta canción para todo el que la escucha, ve por supuesto el video, que es bastante contundente, ¿cuál podría ser? Bueno Otto, como dice una parte de mi canción es el tiempo para amar para crear para cambiar si no tomamos esto como una lección de vida que el mismo Dios la misma vida el universo nos está dando no sirve de nada creo que el mensaje es clarísimo en la canción Aleluya um, y creo que debemos actuar con responsabilidad social si no tenemos responsabilidad en cada uno de nuestros actos en este momento tan importante de la vida del mundo del planeta no va a servir de nada pasar por estas penas tan grandes creo que el cambio tiene que estar en cada uno de nosotros creo que a cada uno se le está probando de una forma distinta y en cada uno de nosotros está pasar la prueba o quedarnos en el intento. Es Diana Santa Cruz que ha estado con nosotros aquí en el Canal OZ Producciones. Diana, muchas gracias. Muy amable por estar con nosotros para todos los cibernautas presentando eh, su más reciente canción, Aleluya. Una letra que usted tomó, por supuesto, de su mente para impregnarla en esta canción que ya había sido éxito, Aleluya. Y que tiene ese mensaje lindo, enriquecedor para todo el mundo, para todo el que ve el video y lo escucha con detenimiento. Muy amable. Otto, muchísimas gracias a ti por invitarme a tu canal OZ Producciones, por esta linda entrevista, por permitirme mostrarle esta canción al mundo. Esa es la idea, ese es el objetivo, que muchas personas escuchen y vean el video de Aleluya. Los invito también para que me sigan en mis redes sociales, en YouTube como Santa Cruz en Compañía, en Facebook como Diana Santa Cruz y en Instagram como Diana Santa Cruz Music. Muchísimas gracias, Dios los bendiga y hasta una próxima ocasión. Es Diana Santa Cruz en el canal OZ Producciones, a quien le deseamos muchos éxitos. Muy amable por estar aquí con nosotros. No olvide darle la alerta de la campanita y suscribirse al canal porque pronto tendremos más entrevistas con cantantes nuestros, colombianos. Muy amables por estar siempre en la sintonía del canal OZ Producciones. Con gusto y cariño hoy con Diana Santa Cruz interpretando Aleluya, su más reciente canción. Con gusto, Otoniel Zapata Murillo. Hasta la próxima. Muy amables. ¿Quién pudo ser el creador? De tantas muertes y dolor, tal vez será la vida que te enseña. Si no aprendimos del amor, repetiremos la lección y así quizás gritaré.